¿Es verdad que mi horóscopo me dice cómo soy? El horóscopo, ay... Otra de las uh, de los caballos de batalla de los astrónomos de los científicos contra la astrología. Cuando se habla del horóscopo cuidado, una cosa es la palabra horóscopo, griega, ¿vale?, y que se refería a una serie de cosas, y otra es lo que la gente hoy día entiende por un horóscopo, que es lo que dicen las revistas, un periódico, etcétera, que de lo que te va a pasar hoy o este mes o lo que sea. Normalmente suele ser horóscopo diario y entonces tú lees la revista, el periódico y te dice hoy vas a tener mucha suerte o vas a tener mala suerte o vas a estar irritado, etcétera. Evidentemente, eso son vaguedades, las frases que salen ahí, vaguedades, que pueden acertar, claro que sí, igual que tú puedes empezar a decir muchas cosas y alguna de ellas acertará por pura casualidad, ¿vale? Y sobre todo, si son muy vagas, hoy hace buen tiempo, la palabra buen tiempo es suficientemente amplia como para que muchas personas puedan estar de acuerdo, puede estar lloviendo y habrá personas, no sé, eh, trabajadores del campo que están necesitando de que llueva y si está lloviendo dirán que hace buen tiempo en cambio el que quería ir de excursión pues dirá que hace mal tiempo es algo totalmente suficientemente vago como para que seafood, si aciertas a ciertas por pura casualidad no perdáis el tiempo leyendo los horóscopos lo, lo que se llaman los horóscopos otra cosa sería la carta astral a ver la diferencia sería el horóscopo se basa únicamente Insisto, si se hace bien, porque hay mucho fraude en esto, muchísimo, ¿eh? que conste que hay lugares, revistas, periódicos, etcétera, que copian simplemente horóscopos escritos de hace tiempo en otras revistas, quizás de otro país, he visto alguno copiado de una revista argentina, ¿vale? Años más tarde y simplemente lo copian y pegan y eso es lo que va a ocurrir hoy. Eso evidentemente es más fraude todavía, pero incluso haciéndolo medianamente serio sería mirar ¿Cómo está funcionando en este momento el Sol? Cuando se dice Aries, uh, va a ser así. Lo que se mira tiene que ver con el signo de Aries. Pero una carta natal no tiene nada que ver, bueno, tampoco que ver como... En absoluto, bueno, dejémoslo estar. No, es absoluto nada que ver con, una, con un horóscopo. El horóscopo dice, tú, te, tú eres Aries, o Tauro, o Acuario, o Sagitario, da igual, porque naciste cuando el Sol estaba en ese lugar, en ese signo de acuerdo y a partir de ahí deducen cosas eso es imposible es como decir que yo soy un hombre vale sí y bueno incluso que tengo canas vale tampoco me da muchos detalles hay muchas muchos hombres y, y con canas en todo el mundo no voy a ser igual por eso a todos los demás ni me va a pasar lo mismo que a los demás que, que son igual que yo pues cuando uno se dice que es aries significa que durante ese mes que tú naciste que eres aries pues nacieron millones de personas, o al menos cientos de miles de personas en todo el mundo, que teóricamente son igual que tú. Eso es imposible. La carta natal se basa en la posición de todos los planetas, contando Sol y Luna, y los demás planetas, hasta Plutón incluido, por mucho que los astrónomos digan que es un planeta enano, sigue siendo astrológicamente un planeta relevante. Y además, según la hora de nacimiento, ya que la Tierra va girando, cada 24 horas, todas las estrellas, las constelaciones, los signos, los planetas, todos van dando vuelta. Y por lo tanto, en un momento en concreto, las posiciones están de una manera o de otra. esa Ese dibujo, ese gráfico, es tu carta. Eso te está hablando de ti. Eso sí te hace independiente. Te hace individual. No hay dos cartas iguales. Exactamente iguales tienen que pasar cuatrillones de años para que pasen. Sí hay cartas parecidas, claro, pero parecidas, iguales no incluso eso es parecido son muy pocas personas esparcidas en el tiempo y en el espacio en la tierra de acuerdo el horóscopo no sirve de nada no perdáis el tiempo leyendo eso o en todo caso alguna vez yo se lo he dicho a un amigo que conocía y que le gustaba mucho eso ah, pues mira esta vez me dice que voy a tener suerte yo digo no no espérate tú lo que tienes que hacer es mirar todos los horóscopos de ese día aries leo Tauro y el que más te guste y mira hoy me toca ser ese y así va a funcionarte, porque creyendo que lo va a pasar, sea lo bueno o lo malo, tú decides. <risa>